Hola, hola mis amigos, bienvenidos a TecnoApplist, el canal que te trae las mejores aplicaciones las nuevas novedades tecnológicas por eso el día de hoy te traigo una super increíble aplicación para que cambies tu Android a iPhone de una manera rápida, fácil y sencilla vas a cambiar el estilo de manera diferente al de tus amigos cambia al estilo de ellos te voy a dejar aquí abajo la transmisión del video en la descarga y en primer comentario fijado para que descargues totalmente gratis esta increíble aplicación ok no siendo más vamos con el tutorial Ok, ok mis amigos después de que te vas a la descripción del video o en el primer comentario te fijado te va a quedar un icono como el que se encuentra aquí después de que carga la aplicación y vamos a proceder a ejecutarla y esperamos que inicie esta increíble super aplicación para cambiar de Android a iPhone, mientras esperamos mis amigos vete abajito donde está el botón rojo que... y eso va a ser parte de la aplicación mis amigos esperamos que pase este pequeño anuncio para proceder listo aquí mis amigos nos va a aparecer lo que es la interfaz de la aplicación que es esta que se encuentra aquí el cual nos va a pedir que otorguemos unos permisos que nos pidamos a otorgar los permisos dándole aquí en este botoncito vamos a darle los permisos a permitir Vamos a leer permitir todos los, a, eh, los permisos que nos pide, vamos a otorgarse, vamos a la este botoncito que se encuentra en la parte de abajo, en el parte inferior, vamos a un toque allí, vamos a permitir que, inter que se interfiera visualmente sobre otras aplicaciones. y vamos al acceso a lo que es las notificaciones. Aquí vamos a buscar lo que es iPhone Launcher y vamos a darle un toque en este introductor vamos a leer permitir y nuevamente nos va a dirigir a lo que es la interfaz. Vamos a seleccionar este. Esta opción, y vamos a darle en iniciar, mis amigos. Y ahí se va a iniciar la aplicación cambiando los iconos, cambiando la, el estilo de las notificaciones. Esperamos que inicie ahí, mis amigos. Esperado es eh, lo que tanto esperábamos que se convierta Android en iPhone. Todo va a estar funcionando correctamente al estilo de iPhone. Todo funciona a la brevedad. Aquí damos cancelar, y aquí nos nos da un pequeño tutorial y en esta parte de abajo nos está pidiendo un permiso para que establezcamos como predeterminada la aplicación de iphone launch y vamos a ver en este icono azul y vamos a dirigirnos a lo que es a la aplicación de inicio predeterminada y vamos a irnos a lo que es iPhone Launch, damos un toque aquí y aquí nos muestra un pequeño tutorial mis amigos en lo cual es aquí lo que es notificaciones de este lado y de este lado vamos a encontrar Aquí las notificaciones, y de este vamos a contar el centro de control en el lado derecho. Vamos a contar el centro de, de control, el cual nos muestra lo que es Wi-Fi, Bluetooth, el control de música. Bajar el brillo cuando nos pide un permiso, vamos a que sí. Y vamos a leer permitir. Llegamos nuevamente al centro de control. Y aquí podemos bajar subir el, volumen, eh, perdón, el brillo sin ningún tipo de problema. El volumen podemos bajarlo, subirlo sin ningún tipo de problema. Vamos también a poder activar el flash sin ningún tipo de problemas vamos a poder activar una función en la cual es muy pero muy genial es muy divertida es muy chida es muy bacana esta que se encuentra en la parte de abajo para grabar la pantalla de nuestro dispositivo móvil trae esta función para grabar la pantalla que está en esta parte aquí abajito para aquellos que les gusta grabarse cuando juegan una partida de un videojuego su juego de su videojuego favorito pueden grabarlo con esta super increíble aplicación mis amigos los chicos se encuentran aquí son muy geniales y puedes iniciarlos sin ningún tipo de problema ejecutar una, ejecutar una aplicación y se ejecutará sin ningún tipo de problemas lo que es todo funciona correctamente todo a la brevedad aquí tenemos lo que es un organizador de aplicaciones, y aquí podemos hacer todo a la verdad sin ningún problema. Todo está bien chido, muy genial. Y mis amigos, si te gustó mi contenido, espero que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, para que no te pierdas ninguna de nuestros vídeos que estemos subiendo a tu canal favorito TecnoApple. Mis amigos, nos vemos en un próximo video tutorial.